Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Primera entrega esta semana y voy, como siempre, bueno, aclaro que mi propósito en estos, en estos contenidos, en estos videos, es eh, por un lado acercar la disciplina del coaching para que la gente, las personas puedan comprender, aquellas que todavía no han tenido una conversación de coaching, no han tenido la experiencia de tener una conversación de coaching, eh, puedan entender un poco ¿no? de, de qué se trata el coaching, qué, para qué sirve, cómo, cómo es una conversación, qué es lo que se habla en una conversación y por otro lado es eh, poder si se quiere y en la medida de mis posibilidades y las posibilidades de las personas que escuchan es que estos contenidos sirvan para que todos todas tengamos mayores niveles de bienestar en nuestro cotidiano en nuestra vida cotidiana ¿sí? ahora el tema de esta semana va a ser el pasado y acá quiero hacer una aclaración que es importante por la profesión en sí misma el coaching como profesión, como metodología, como disciplina de trabajo para gestionar los recursos de cada una de las personas, de cada uno de los clientes, para generar un contexto diferente, para poder cumplir esos sueños, esos objetivos, esos proyectos que tiene, como metodología de trabajo no trabaja, no trabajamos, no trabajo sobre el pasado, sobre el pasado de las personas, sobre el pasado de mi cliente. Dicho esto, digamos y haciendo esta aclaración, también quiero eh, por, por eso quiero traer esta, estos videos sobre el pasado es como disciplina no trabajo con el pasado lo que sí es, si se quiere, como inseparable de la persona el pasado yo no puedo conversar con una persona, esa persona no puede conversar conmigo no puede haber una comunicación, no puede haber un diálogo si no está presente, y no es un juego de palabras, esto es real no está presente en nuestro pasado es yo no puedo ser coach si no tengo un pasado donde me capacité como coach, por ejemplo. Y mi cliente o mi clienta no podría tener una conversación de coaching si no trae algo que les pasó o que le está pasando o que le viene pasando hace, no sé, un mes, dos meses, tres meses, un año y que ahora tomó la decisión de cambiarlo o de modificarlo o de mejorarlo. Entonces el pasado sí está presente, el pasado forma parte de nuestra vida cotidiana y forma parte de nuestras conversaciones, incluso de una conversación de coaching. Ahora, como metodología de trabajo, como metodología de, si se quiere, de gestión de recursos de las personas, nosotros como coaches, yo como coach o como mentor coach, que es la profesión, es no me enfoco, no me centro en el pasado de la persona para poder mejorarlo o para poder acompañarla a la persona a que gestione sus recursos e incluso gestione lo que necesita adquirir como recurso para poder lograr aquello que quiere lograr. ¿sí? Entonces, es, parece como ambiguo o dual. ¿sí? Es medio confuso esto. ¿no? no trabajas con el pasado, pero también lo tenés. Pero es esto como querer tapar el sol con la mano. Es imposible. Yo lo único que puedo lograr, por ejemplo, o vos lo único que podés lograr, o cualquiera de nosotros, digamos, hagamos la prueba. Te invito a que hagamos una prueba. Te sentás en, una, en un parque, en un banco, en un parque, o en el pasto. Un día de sol, te pones a las, bajo la sombra de un árbol, y en algún momento el árbol se movió, o el sol se sigue moviendo por una cuestión de tiempo, y en algún momento es posible que te dé el sol. Entonces el sol en ese momento que te sentaste no te estaba molestando. Pero un minuto, dos minutos después, X tiempo después, el sol se movió o el viento movió el árbol, lo que sea, y el sol te empieza a incomodar, te empieza a molestar, te empieza a enceguecer, te empieza a encandilar. Y esto te pone, no sé, incómodo, incómodo molesta, molesta. Eh, te encandila, te enseguece, no te deja ver, no te deja concentrarte en lo que estabas haciendo, no sé, digamos, como una, si se quiere, una analogía es, o una metáfora incluso, este, podría ser, hacer de cuenta que el pasado no existe es como tapar el sol con la mano. Y esto lo digo como que, o desde qué lugar lo digo, es, lo digo tanto desde mi experiencia personal, como de mi experiencia profesional, tanto como coach como mentor. Yo cuando me siento con una persona, bueno hoy es en videoconferencia, ¿no? Digo, pero igual me siento ante una cámara y la, mi cliente o mi clienta en, un, en, su, en su casa, con su teléfono o con su dispositivo electrónico para hacer una videoconferencia y una videollamada. Si yo hago de cuenta que ese pasado no existe, es como negarlo. No, no tiene sentido hacer de cuenta, o yo voy a hacer de cuenta que yo no tengo un pasado o que mi cliente no tiene un pasado. Digamos No tendría mucho sentido una conversación de ese tipo, porque sería negar una realidad. Entonces, sí hay terapias, hay disciplinas diferentes al coaching que sí se centran y sí trabajan puntualmente con el pasado de las personas. Para solucionar otras cosas, ¿no? Digo... Y son totalmente válidas, es más, son muy importantes incluso en algunos casos, mucho más que otras disciplinas, incluso que el coaching. Ahora, dependiendo de lo que vos quieras hacer, pues, digamos, si vos querés trabajar sobre algo que te pasa ahora puntualmente, con algo que querés lograr el día de mañana, eso lo puedes hacer tranquilamente, y de hecho el coaching se especializa en eso, nosotros trabajamos desde el presente hacia el futuro. Desde lo que le pasa al cliente hoy, a la persona, a nuestro coachee, a mi coachee, así le decimos nosotros a, lo, a los clientes, eh, lo que le está sucediendo en este momento, hoy, en el momento de la conversación misma incluso, hacia lo que quiere lograr el día de mañana, lo que quiere modificar, lograr, cambiar, lo que sea. Entonces, esa persona, incluso cuando viene y se sienta para hablar sobre su presente, en referencia a su futuro, también tiene un pasado. Y forma parte de su historia, forma parte de su personalidad, forma parte incluso de sus... Nosotros decimos mapas mentales, posiblemente es una frase que ahora está un poquito más en boga, digamos, está un poco más conocida. Todos, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de sentir incluso, tiene relación con el pasado, porque es parte de nuestras vidas, porque nosotros no podemos separarnos de nuestros pasados. Y esto habilita a que independientemente del pasado que hayas tenido, independientemente del pasado que te haya formado, te haya delimitado, te haya limitado, te sirva hoy, porque incluso te puede servir, para hacer otra cosa, para que vos tomes la elección de ser una cosa diferente, ser algo, ser alguien diferente. Entonces, ¿nuestro pasado forma parte de nuestras vidas? Sí. ¿Es importante? Sí. Porque es más. Mira, Si vos o yo no hubiésemos tenido un X pasado, del cual vos, ponerle hoy querés modificar, sin eso que te pasó, vos hoy no tenías que tomar la decisión de modificarlo. Con lo cual es tan importante eso. ¿Qué hace? Y te da la posibilidad de que hoy puedas cambiarlo. Que a partir de hoy tomes la decisión. Y elijas cambiar esa forma de ser. Y esto es genial, porque independientemente del pasado que vos tengas, tenés la oportunidad de hoy cambiar. Digamos cambiar hacia futuro, cambiar desde hoy hacia adelante. ¿Para qué te serviría cambiar ese pasado? ¿Qué ganas? Tal vez, y digo, tal vez porque no sé lo que se te pasa por la cabeza, no sé lo que se me puede llegar a pasar por, a mí por la cabeza si lo pienso unos dos minutos más. Digo, ¿para qué lo voy a querer cambiar? Si gracias a ese pasado llegaste hasta este momento. Ahora, está genial que estés en este momento. Y digo, tal vez te sirva justamente todo ese pasado, lo puedes tener como una carga y decir, no, bueno, me pasó todo esto y por eso yo sigo, voy a seguir y esto... Digamos, como un pesar, o también lo puedes aprovechar y decís: Ah, mira, gracias a todo esto que me pasó en el pasado, ahora tengo la oportunidad de cambiarlo. Está, está claro que no vas a cambiar ese pasado, lo que puedes cambiar es desde de ahora en adelante, porque es esto que yo te decía: el pasado no lo vas a poder cambiar, ni vos, ni yo, ni nadie podemos cambiar el pasado. Lo que vamos a hacer es cambiar la interpretación. Yo, vos yo podemos interpretar que ese pasado es un gran peso, es una gran carga y también podemos pensar de que gracias a esa gran carga, gracias a ese gran peso hoy tenés la oportunidad de cambiar hoy podés tener la oportunidad de decir wow, qué bueno qué bueno que gracias a toda esa experiencia hoy haya, no sé, juntado la experiencia, el coraje, las ganas, la motivación de empezar a cambiar entonces, eso es súper importante el pasado. Por esto lo próximo, este video y los próximos dos, es hablar sobre la importancia de nuestro pasado para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias a ese pasado somos las personas que somos, tenemos la personalidad que tenemos, tenemos la forma de comunicarnos, escuchar, sentir, emocionarnos. Eh, digamos, lo que hoy somos, lo que hoy sos, lo que hoy soy, en gran parte... Es gracias a ese pasado. Ahora, eso no significa que yo esté totalmente definido, no significa que vos estés totalmente definido por el resto de tu existencia. ¿sí? Esto es lo bueno, lo importante, si se quiere, desde el coaching como mirada, como disciplina, esto que yo te decía, no es una metodología para gestionar los recursos de cada uno. Los recursos de cada uno, en este caso, que sería? Tu pasado. Tu pasado puede ser un recurso para vos. Y esto es lo importante del coaching. Esto en una conversación de coaching sucede. La persona viene con un tema que le pasa hoy, de cara al futuro, digamos, de, con una visión a futuro diferente o de algo que quiere modificar o cambiar, y el pasado forma parte de eso. Y está claro, vuelvo a repetirlo y pongo, hago hincapié en esto, de yo como coach no te voy a acompañar en ese pasado, sí te voy a acompañar a que tu presente... Busques y gestiones los recursos que vos necesitas, desde tu mirada, de tu necesidad, desde tu objetivo, para lograr aquello que vos querés. Y el pasado es parte de, esa, de esos recursos que vos tenés. Y eso está buenísimo. Está buenísimo, porque si yo mañana me siento con una persona y no tiene pasado, ¿con qué recursos cuenta? Es casi como imposible. Tenemos recursos gracias al pasado que tenemos. Y esto es súper valioso para vos, para mí, para cualquiera de nosotros entonces bueno, esta primera entrega era por un lado esto que yo te decía, no, como profesión, como disciplina, como metodología de trabajo no trabajamos, no nos enfocamos en el, como coaches, digamos, no nos enfocamos en el pasado si sí nos enfocamos en el presente, si sí nos enfocamos en el futuro si sí nos enfocamos en hacer si sí, sí nos enfocamos en ser algo diferente para lograr aquello que queremos aquello que vos querés y esto es coaching. Esto pasa en una conversación de coaching. Esto es lo que sucede dentro de una, de una, en una conversación dentro de un contexto de coaching. Es, la persona trae un tema, quiere hablar sobre, lo que, sobre cómo lograrlo, cómo conseguirlo, cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Y de esto se trata el coaching. El presente y el futuro son el escenario donde el coaching funciona. Donde el coaching se ejecuta, donde una conversación del coaching fluye. Y el pasado es parte de la persona, es parte de mi coachee, es parte de mi cliente. También es mi parte, es parte mía, mi propio pasado. Porque gracias a las herramientas, a la, a la disciplina que aprendí, a los recursos que tengo, puedo hoy tener una conversación de coaching con mi cliente y acompañarlo a que ella y, o él lo gestione y gestione sus propios recursos de la mejor manera posible para lograr aquello que quiere. Así que bueno, esta es la primera entrega de esta semana, tema pasado. Eh, y bueno, esto, ¿no? Recalcar que no trabajamos sobre el pasado como coaches, pero sí es muy importante que lo tengamos en cuenta vos, yo y cualquiera de nosotros. Y que es importante para cualquiera. Y que esa importancia también tiene que ver con qué qué es lo que vos querés hacer con ese pasado como recurso para tu presente y tu futuro. Así que bueno, espero que te haya servido, que te sea útil y nos vemos en un par de días chau